Hola. Chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurros de Papel. Hoy os traigo unas compritas que hice recientemente en Teddy. Y no puedo decir que te es porque estuve en Teddy de Huertal, eh, estuve en Teddy de Almería y también estuve en Teddy de Málaga. Entonces están un poco como revueltas. no me acuerdo la verdad qué fue lo que compré en un lado y qué fue lo que compré en otro. Y vengo a enseñaros pues algunas cositas que, que allí compré. Mirad, por ejemplo, compré este enanito, es de cerámica, mirad. Qué mono, en negro y blanco Lleva ahí un corazón y, y le quita el precio, y la verdad es que no me acuerdo Pero vamos, esto andaría, pues, pues yo que sé Por unos 50 o un euro, no creo. Este eh, ¿Qué más compré? Eh, mirad, compré Esta bola para el árbol de Navidad Que tiene luz, ¿veis? Está aquí, y aquí lleva el seguro Que no sé Ahora, a ver, mira, ¿veis? Se le ilumina la narizota y me hizo gracia y la cogí. Yo creo que de esta ya he visto yo más. Voy a volver a ponerle el este para que no se me gaste la pila. Esta. Que Es muy simpática. Bueno, esto lo cogí también allí. Quiero decir, iba a decir, esto lo cogí un poco random. Yo lo que me voy encontrando, por pues, lo que me gusta y no tengo, pues lo voy cogiendo. Encontré estas estrellitas que son de varios tamaños y son en emplateadas y en doradas. Eh, traen 61 unidades, son adhesivas y me costaron un euro. Y me parecen muy bonitas porque son gorditas, son de pasta, ¿eh? No es pafi ni nada, es pasta. Y me gustaron y me traje un paquillillo. Volví a repetir. Con las calabazas estas, que parece que están hechas como... bueno pues no sé, de, de resina puede ser porque pesan. ¿eh? Y me volví a comprar otra otra bolsita que costaban a 3,50. Me cogí una. Me encontré esta bolsita que vale un euro. Y traen estos fantasmas de fieltro. Esto. Welcome to Halloween. <risa> que bueno, yo se lo he visto el otro día en un hall de compra a una compañera. Ah, Baguera. Baguera Crack. Se lo vi. Y después lo encontré. Yo digo, ah, mira, estas son las que enseñó ella el otro día. Mira, también encontré esto que para Halloween. Welcome to Halloween. Uh, welcome to Halloween. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, It's my Halloween. My Halloween. <risa> uh, uh, <risa> uh, uh, <risa> Me gustó mucho. <risa> y se lo puede poner ahí bombita. En el ojo. ¿Vale? Y lleva esta corona tan estupenda. <risa> y dije, mira, pues para Halloween. Y esta costaba 6 euros. Halloween. Y, y la cogí porque no tengo así nada de, de Halloween. Y ahora tengo sitio donde ponerla. Y dije, pues voy a coger una. Además en Pinterest vi una manualidad que me gustó. Una foto de una manualidad que me gustó. Y, y dije, bueno, pues, pues la cojo. Compré pegamento en barra. ¿Veis? Que me costó un euro. Hay mucho, porque como ahora empiezan a ver los colegios, pues tienen mucho. Y cogí una bolsita de dos, que me costó un euro, no, así que ¿Qué más cogí? Cogí este ramo de flores rojas Que me gustó mucho Estaba en lo barato Y me costó 2,55 Del cajón de... No había más el cajón de, de todo a pelón Pues ahí La encontré y me gustó Y dije, bueno, pues me la llevo Porque eso vale caro ¿Qué más? Mirad, encontré esta malla Que trae calabazas de, de, de corcho Y ya vienen pintadas Me costaron a 3,50 baratas no son ¿Vale? Y no sé cuántas unidades puede traer 15 Pues por ahí, por ahí, aquí hay 3 Y 3, 6, 7, 8, 9 le di 11, 12, sí, 15, ¿vale? Y cogí esta bolsita. ¿Qué más? Ah, mira, encontré este lazo que me pareció muy mono, con Rudolf, y dije, mira, pues para Navidad me gusta, y llevan brilli, brilli las estrellitas son de brillo, con, con purpurina, a lo mejor ahí no se ve muy bien, pero son de purpurina, e igual que esa encontré esta, que también lleva purpurina las estrellas, y también las cogí, perdón esta me costó 2,50 es más ancha, y esta me costó igual, 2,50 esta. Pues encontré este molde De piña que Está destrozado, me costó unos eh, No miento, costaba, mira, 1.75 Aquí está el precio Y yo lo cogí por 65 céntimos ¿Veis? Estas piñas Que me parecen chulas, pues para hacerlas con resina O con masa de estas flexibles ¿Qué más? Eh, volví a coger Estos que son purpurinas gordas Grandes Y me costó un euro y cogí un paquetillo Porque esto se gasta mucho A ver Mira, cogí esto, que es confeti, confeti que son, um, lo diré, esto de lo de espumillón, pero llevan calabaza, ¿veis? Y me cogí las que había, valían a un euro, y me cogí una, dos, porque quería adornar eh, estos Bell Scrap. Que eh, si no lo sabéis, he abierto un nuevo canal Que se llama Riven del Scrap Pero es mío Es de susurros del papel, por si queréis pasar Os dejaré el enla enlace en la cajita de información Tres, estos son tres Son, son largas, ¿eh? Y, cu Eso. y cuatro, cogí cuatro que quedaban Pues dije, bueno, pues para adornarlo Me quedan guay, mira que se me ha partido uno Y traen, son bastante largas, ¿ves? Y me gustó, y cogí los cuatro que quedaban Era encontré estos cascabeles En verde niña y en verde menta Traen 6, costaban a 1 euro y son muy chulos. Y el tamaño es muy bueno. Me gustaron y cogí uno. Cogí esta cintita. Es roja, lleva varias clases de estrellitas. Y las estrellitas, igual. Llevan, ¿ves? Llevan brillo. Llevan purpurina. Y estas que quedan igual a 2.50. No entiendo. Todos valen igual, a 2.50. ¿Y qué cuántos traen? Traen un metro. Pues tampoco es tanto. Un metro, un metro. Y está igual, un metro. Pues un poquillo cara, ¿eh? La verdad, es un poquillo bastante. Y después, mirad, encontré estos sellos, que yo no los tenía. Y los cogí. Que bueno, son de TED y costaron 2.50. Traen un montón de sellos, ¿eh? Pero un montón. Encontré estos otros que son de cumpleaños. Que como no tenemos, pues dije, bueno, pero por 2.50. Mira, y me las compré Y este que me gustó, el que más me gusta es este Que es de, pues, una ciudad ¿ves? Trae coches, trae casa, ¿ves? Trae un camión Que puede ser una ambulancia, un camión de mudanza Porque aquí hay unas llaves O cajas, ¿ves? Home Casa, pues, puede ser De mudanza, no sé Y me gustaron, y los cogí todos, valen igual A 2.50, 50 había tres distintos Y tres metrajes y después ya, por último, encontré estas pegatinas de calabaza. Cuestan un euro, trae 32 stickers y son muy graciosas. Y son puffy, son blanditas, ¿vale? Y dije, mira, pues me voy a llevar una. Cogí también estas, que estas son puffies, pero de las duras, que si las aprieta las voy a. ¿eh? Y me parecen muy monas. Y también las compré allí. Me parecieron bonitas. Cogí estas del mismo estilo, un euro, ¿eh? Esta, que también de Halloween, igual, exactamente igual, un euro. Y del mismo estilo, había varios modelos distintos. Oye, mirad, esta no me diráis. es súper realista, parece que, que se puede tocar esto y todo, la sangre esta. Uy, oh, el rebajo. está chulísima, esta está chulísima, ¿vale? Es chulísima, y la araña igual, está en 3D. Y después por último compré de este mismo modelo, mirad, compré esta que me parece también muy chula, con la escoba, la escoba llena de arañas el ojo, me parece chulísima, a mí me gusta mucho y me traje estos tres modelos. Pues tengo que decir que cogí en otro Teddy algo más, pero está ya guardado y la verdad es que no sé dónde... Porque bueno, estoy colocándolo todo y el riben del scrap. Y claro, hasta que no me haga yo también con el cuarto y el cuarto se haga conmigo, pues, pues no voy a saber dónde está. En el bazar compré cartulina de este tono, que vosotros la veréis um, lila, pero está entre lila y rosa. Compré cinco. Um, oh, a ver, no me acuerdo de esta. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Qué Y después cogí. A Seis, ¿eh? Cogí estos cinco Después cogí una cruda Que es esta Y después cogí en blanca Pero en blanca Pero es satinada ¿Vale? Mira, esta es blanca por un lado satinada Y por el otro lado es cruda ¿Ves? Y las cogí, cogí una, dos, tres Y la que os he enseñado antes, cuatro Mira, es la misma ¿Veis? Pero por detrás, mirad tiene brillo es satinada y me llamaron la atención y dije bueno pues para dar cogí cuatro veis esto lo cogí el otro día en el bazar porque íbamos a pintar con los niños y tal y dije bueno pues, voy a y las cajitas al final no lo he usado así que la usaré para algún trabajo que haga pues la usaré son grandotas son las grandotas del todo y ya os digo que compré algo más que ya está colocado y no lo puedo enseñar porque ni sé dónde está ni sé exactamente lo que me compré eh, Quiero decir, sé que me hacía falta Pero pueden ser cositas muy chicas Y dije, bueno, pues me lo llevo y lo guardé en cajitas Tal como a lo mejor... Son cositas como a lo mejor confeti Cosas de esas chiquititas Y entonces dije, bueno, pues las voy a quitar de en medio Porque con los niños chicos Compré también una servilleta muy chula Esta servilleta que me parece muy bonita yo no, simple, yo no las tenía en una, una hoja de, de mosquera y dije, bueno, pues vale ya un euro y traen creo que 30 servilletas. ¿Cuántas piezas traen? Lo pone aquí. más de Europa. 20. Y las cogí. Y bueno, ah, sí, miento. Os voy a enseñar que Sí, sí. Ahora que. Eh, es que hasta lo he puesto ya de adorno A ver, no os puedo decir precio porque ya no lo tengo, pero mirad. Y había más modelos, ¿eh? Y me parecen muy buenas. ¿Veis? Y son casitas. Esta evidentemente era más cara porque es más grande Y esta chiquita ¿Veis? Y, y es de madera Y maderita, bueno, y la tengo puesta ahí de adorno Pues nada más, esto es lo que yo cogí en Teddy Espero que os hayan gustado Y si así me queréis dar un like, muchísimas gracias Os recomiendo que os paséis por el canal Que os lo voy a dejar linkado El canal de Riven de Scrap Y creo que puede dar muchos juegos Y también haceros partícipe un poco Si así lo queréis, de esta aventura que eh, Yo creo que puede estar muy bien y muy chula Besos para todas, cuidaros y hasta la próxima. Chao. Hola, chicas. Bienvenidos al Riven del Mirad, acaba de llegar KEA. Venid, venid. Les voy a enseñar todas las cajas que han traído. Mira chicas. Todo esto es KEA. Todo esto. Todo esto. Oh, oh. Y. Nos tocará fin de desmontaje y aún no hay más. Bueno, os enseño más o menos cómo va la cosa. Bueno, hemos tenido que desplazar la mesa y tal para que pueda entrar y crear. Vale, esta es nuestra entrada. Veis, y estas las macetas que las compré ayer. Bueno, los maceteros, las macetas me la han regalado veis y aún está esto por colocar, que no quiere decir que lo coloque bueno, todavía hay muchísimas cosas, veis aquí es donde yo en los ratillos muertos, pues hago algo y ahí está el portachón y vamos a a empezar a montar Suscríbete Dale a like Manita arriba